en especial a los iniciados de, San, de Montevideo, iniciados de San Pablo, iniciados también de, de Marañón, iniciados de España, iniciados de México, en fin, iniciados de todos los que, son, los que están al lado nuestro y los que no son iniciados, los que son grandes amigos y, y, y muchos seguidores de este programa, les deseo también unas buenas noches y espero que esta, este tema de hoy, que fue tanto pedido, que, que les sea útil para los que lo necesitan. Las terapeutas en especial y para los que no, no lo son, y los que buscan a través de de la mística, una ayuda, una autoayuda. Hoy hablaremos sobre el tema cómo tratar de que una conducta sea activa y positiva cuando no lo es. Cuando tiene una cantidad de obstáculos y cómo vencerlos. Y les voy a hablar también de casos, de situaciones para que ustedes tomen una imagen, un verdadero perfil de esta, de esta situación, y cómo se arregla cómo se puede uno auto, en la forma de autoayuda, a vincularse. O superar ese problema de cuando la personalidad está sufriendo las consecuencias de un medio que no puede resolver. Dentro de ese medio que no puede resolver, puede ser la familia, puede ser también un, en un plano digamos, comercial, en un plano de trabajo, hasta en el plano social. Pero lo más importante, lo que nosotros lo vemos, es donde que, más se necesita la gente en la ayuda, es en el plano familiar, en el plano afectivo y también en el plano comercial. Social le damos muy poca importancia, porque eso no es tan importante en la vida, porque la, la, la vida social no la Dios tampoco es muy importante. Por tanto, eso no es más importante, la conducta activa dentro de ella. ¿Qué entendemos nosotros para una personalidad activa? ¿Qué entendemos nosotros los conflictos que tiene esa personalidad? ¿Qué entendemos nosotros y cómo ayudarla? ¿Cómo resolverlo? eso. Nos encontramos tantas veces con un hombre o con una mujer que está dentro de la pareja y no sabe cómo resolver su situación frente a la otra parte. ¿Qué quiere decir, una mujer no sabe cómo resolver con su personalidad y cómo enfrentar lo que, y lo que ella ve que está mal y ella no lo puede solucionar. Lo que ve como su marido maneja la situación del matrimonio, y ella no lo puede solucionar, no puede invocar su posición. Y lo mismo un hombre con una mujer. Quiere decir, se siente totalmente...